Bien, gracias, Amado Yerjan, Carolina. Miren, estos días, como hemos ido tratando poco a poco de describir el proceso de transición y, la, y el futuro gabinete de Luis Abinader, conjuntamente hay sectores que han ido trayendo un ingrediente que para mí resulta nocivo al inicio de una nueva gestión que procura ser la gestión del cambio. Lo digo así porque se está promoviendo y el consultor jurídico ya, el promovido por Luis, Luis Abinader, sometería reforma constitucional, dice, y voy a leer lo que dice exactamente, el gobierno entrante se aboca a someter una reforma constitucional para lograr la independencia real del Poder Judicial, recomponer el Consejo de la Magistratura y reenfocar el rol de la Procuraduría General de la República, reveló el abogado Antoliano Peralta. Peralta dijo que, toda, que todavía el presidente, eh, eh, presidente electo está en busca un procurador sin compromiso partidario, mientras esa reforma se ejecuta, que implicaría dejar fuera del Consejo de la Magistratura dicho funcionario, al igual que la sustitución del segundo juez de la Suprema Corte de Justicia por el presidente del Tribunal Constitucional que integraría entonces. En ese último punto no tenemos objeción, porque creo que un presidente de la Corte Constitucional Dominicana ...haría mejor servicio que tener al presidente de la Suprema... ...y a un acólito del vicepresidente de esa misma Suprema. Entonces habría más equilibrio. Ahora, no hay que llegar a esos términos. Es falso que se tenga que abocar para hablar de independencia... ...cuando ya lo tenemos constitucionalmente claro... ...de que los poderes del Estado son independientes uno del otro... ...y que se complementan en el ejercicio del poder... Es única y exclusivamente para llevar el equilibrio, uno administrando la cosa pública, otro administrando justicia y otro produciendo la legislación o las leyes que se requieren. Pues miren, señores, ojo con eso. Eso sería un ingrediente trastornador en estos momentos cuando en el fondo hemos visto la visita de Hipólito Mejía, que ha sido un gran aliado del de presidente saliente, Danilo Medina, y todavía se tiene que si se toca la constitución, haya también una ayudita para restablecer a Danilo Medina en el poder, en, en, como, como posible candidato del 24. Esa es la negociación. Es decir, algo tan absurdo, para justificarlo, tendrían que colocar primero para llen, a llenarle a esos que dice, Amado, ¿cómo fue que tú le dijiste a los que buscan sangre de. de, de... Lo que abogan que, porque haya condena la, la, caverna, la, caverna, la caverna, la caverna. Esos sí. de la caverna sí. están así tratando de que eso cruce mientras el pueblo le cree que es verdad que aquí se necesita reforma. Pues les voy a decir lo siguiente: todo el que tiene un poquito de conocimiento constitucional sabe que este país tiene una de las infraestructuras legales más amplias. Y sería un absurdo justificar, oiganme esto, sería un absurdo justificar la desviada actitud de muchos funcionarios demostrada en estos años de ejercicio cuando no han cumplido con el rol para el cual se le designó. Basta con que el presidente de la república reconozca que él es el presidente y que es el que maneja la cosa pública administrativa y que la justicia tiene su propia función y que no se inmiscuya en esos asuntos como lo ha hecho el que se va porque si ha habido algo muy muy claro es que aquí ha habido una concentración de poder que pareciera como dice Carolina y siempre la repito que hay en vez de una separación de tres poderes del Estado, hay una en tres en uno. Sí, no hay división de los poderes. No hay división de no los poderes. Simplemente con hacer cumplir o cumplir la Constitución, aquí ya hay independencia. Y que los jueces no se sientan atacados. Porque hay un Consejo de la Magistratura que lo vaya a evaluar de forma política y de intereses partidarios y que sus decisiones sean independientemente, sin miedo y protegido por su propia condición de pertenecer a un órgano distinto al, de la, al del Poder Ejecutivo. Si eso existe en la Constitución, lo que ha habido es que nosotros, los políticos, lo hemos convertido en cualquier cosa y le hemos hecho creer al pueblo que basta con una reforma cuando lo que ha bastado es que cada quien cumpla su rol independientemente a dónde esté. Y yo voy a poner el ejemplo que siempre pongo. Donde conocimos a Milton Rey Guevara? Militando en el PRD junto a Peña Gómez. Y en inicio a Juan Bosch. Un militante político de siempre. Del PRD. Ahora. Cuando le ha correspondido ser el presidente del más alto tribunal, que es el, de, el tribunal de última y de cierre, que es el constitucional. Yo quiero que alguien me diga algo así de la actuación de un Milton como presidente de ese tribunal y si ha tenido algún escabroso comentario de algún punto del país. Díganmelo, no ha necesitado reforma, ha cumplido con su rol. Y todo aquel que está advergando esa idea, más que hacerle bien a Luis Abinader y al nuevo proceso de cambio, lo está entorpeciendo o lo está trastornando. Porque vuelvo y repito, es una justificación vana e irresponsable de quienes creen que uno se puede tragar el cuentecito de que se necesita la reforma para que haya cumplimiento. Señor, si usted no ha cumplido o no ha demostrado que su posición en la que esté de procurador no se es el servir del que lo está dirigiendo o el que lo nombra, usted está cumpliendo con su rol y su moral. Aquí lo que faltan son principios. Y el que ejerza, aunque sea político, yo tampoco le tengo miedo a que sea político. Porque la experiencia de Milton me dice a mí que lo que falta que los hombres, cuando se pongan el traje de tormenta, como dice el doctor Castillo, para dirigir la, la nave que se le pone en sus manos, basta con usted evaluar cuál es la responsabilidad del Ministerio Público. Y el Procurador tiene que sujetarse a eso. Y el Procurador que sea tiene que tener comprensión que ese es su rol y, su, y como principio primordial. No tiene que ninguna constitución fortalecerse o, o cambiar para que usted lo cumpla. Si usted no lo cumple, usted es un mal procurador, lo que ha pasado con el que va a salir. No es cierto que aquí se necesite más leyes ni más constitución. La constitución contiene todo lo que se necesita para dirigir un país. Lo único que basta es que los hombres que ocupan los puestos cumplan sus roles y no lo sigan utilizando para provecho particular. ¿Se entiende eso? Claro. Yo creo que basta ya que se sigan justificando. Que el mal cumplimiento de uno sea porque le falta ley que lo, que lo controle. Ay. Eso es falso. Están vendiendo una idea falsa. Solamente para cometer una traición a la patria cuando se tomen como una propuesta de, de, de reforma constitucional, cuando la constitución que tenemos es la que apenas tiene 10 añitos. Y eso no basta para quienes tienen tanta angurria de mantener en el poder y hasta para restablecer lo que la propia constitución, la misma reforma del que se quiere restituir. Me refiero a Danilo Medina, que todavía no ha dejado de ser candidato. Que ha sido su grave error. No, pero ya, ya no tiene fuerza para elegirse. Perdió la mayoría en el Senado, perdió la mayoría sí, en la Cámara de diputados. Pero se necesitan lo de ellos para poder hacer cualquier cambio de ley o para oh. poder aprobar cualquier situación para el nuevo gobierno. Oh. Qué cosa, eh. Ese será el gran, gran handicap. Y le vuelvo y le repito: falso el hecho de que se justifiquen. El comportamiento de muchos funcionarios porque le falte ley a este país es que la han incumplido, han sido irrespetuosos de la ley y no han cumplido con el principio moral de dirigir una función, de hacer una función digna. Por lo tanto, deben ser relegados, sacados y evaluados. Porque aquí también el no. principal problema no es que se persigan por perseguir, porque sería un show político. Francis, una pregunta. ¿Tú entiendes que la OISOE debe permanecer o se debe de Esa so, eh, la, quitar? La obra pública posee toda la característica para tener los grados de supervisión. Incluso existe una oficina de supervisión que el se emplean públicas. para todas las obras claro. públicas y privadas. ¿Tú entiendes que sí que hay que quitar? Claro, porque eso se hizo fue para en un momento cuando hubo la, el pleito de, de un poder. Fue en el gobierno de Leonel, ¿verdad? no. La, había una supervisora de obra, pero la ISOI se, se, se, se crea cuando el Nani y, y Miguel Vargas, en la lucha de poder, Hipólito sí. consiguió que simplemente Nani tuviera la, la, la, obra, la supervisora de obra y que Miguel finalmente fuera el ministro de Obra Pública. Porque eso era un... Eh, bueno, ellos son enemigos todavía, Miguel y, y el Nani. Para ninguno se bueno esto era para complacer a, a ambas partes terrible señores aquí hay gente que no habla las cosas Señor. y se confunden Ay, Dios mío. de hecho y concluyo no se requiere cambios constitucionales ni leyes lo que se requiere es que los hombres y mujeres que vayan a ocupar los puestos cumplan y que el nuevo presidente no se inmiscuya en las investigaciones de nadie porque ese no es su ámbito y que la justicia no tenga miedo de dar una sentencia a quienes encuentren culpable. punto. Mira, <coughs> hay esa hay un... es el independiente. O, o también deliberar a aquel que encuentren inocente, porque esa es otra. Obviamente hay que un... no todo es condena. Hay y un, hay un, porque autor. la donde brilla más es que donde todos vemos que hay un culpable se encuentre la brillante idea de la verdad y se pueda decir nos equivocamos ese hombre es inocente. Mira. Sobre la, base, sobre la base de la responsabilidad política en el ejercicio de una función, hay un autor inglés llamado Bloom, que escribió un libro que se llama Ulises Desencadenado. El libro está basado sobre la mitología de Ulises, de la odisea. Recuérdense que el pasaje, el pasaje de, la, de la odisea es eh, que eh, Ulises se llevó de los cantos de sirena y tomó una, ruta, una mala ruta precisamente por eso. Entonces, él dice que lo que tienen que hacer los políticos que se sientan responsables de sus funciones Es encadenarse, para que los cantos de sirena no los desvíen dele. Entonces eso es lo que nosotros necesitamos en este país Más Ulises encadenados Para, para evitar que de esa forma esa ¿Cómo fue que yo le dije? La caverna, la caverna. Y de esta forma, dejar claro a la sociedad. Así es. Que si no han cumplido con su rol, no es por falta de ley, porque Miren está. Lo que han sido es violadores de la ley de la constitución. Sí. El sí. presidente de la de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, el Procurador General de la República, ¿no tienen que hacer un cheque en blanco del presidente? Para nada. Absolutamente. Y no hay que cambiar nada. Porque ellos están ahí en la función. ógame pero ¿por qué es que cada vez que hay un gobierno nuevo, todo el mundo quiere eh, eh, <risa> ma manipular la Constitución? No. Mire, los, los norteamericanos tienen desde 1776 con una Constitución que no han tocado. La, le han agregado cosas, pero no le, le han, han quitado mezclar. nada. No, no. Y y los ingleses, la constitución que, que ellos utilizan, la que, por la que ellos se rigen, es la Carta de Juan Sin Tierra de 1610. Oiga eso, de 1600, y eso no lo han tocado jamás, y no está escrita.